Desde Europa Laica habíamos denunciado en las elecciones legislativas del pasado 28 de abril que la izquierda había abandonado sus promesas electorales de denuncia al concordato y que nada se había dicho de la financiación de la Iglesia Católica ni de la enseñanza concertada. En esta especie de segunda vuelta electoral del 26 de mayo de elecciones, asambleas parlamentarias en las comunidades autónomas y ayuntamientos, la cuestión del laicismo se ha abordado de otro modo. Y aunque no haya sido un elemento de confrontación electoral, se si ha habido promesas por parte de algunos candidatos de la izquierda de desvincular a los ayuntamientos de un simbolismo oficial católico, mientras los partidos de derecha han reivindicado la tradición religiosa católica como parte de la nación política. También algunos candidatos de la izquierda han utilizado este asunto para distinguirse de sus competidores, Así, por ejemplo, la candidata a la alcaldía de Valencia por el Partido Socialista, para distanciarse del candidato de Compromís, el cual se ha destacado por promover el laicismo en su ayuntamiento, declaró que lo primero que haría si fuera elegida alcaldesa sería ir a las procesiones como si de esa forma pudiera ganar a un electorado más conservador. Pero el debate verdaderamente estrella para la derecha en estas elecciones del 26 de mayo... ...ha sido la enseñanza y la defensa de la libertad de educación. Ha sido uno de los temas de mayor confrontación en los debates electorales municipales y regionales. Cuando en los debates se llegaba a este asunto, la izquierda, extrañamente, se sentía incómoda. Así, por ejemplo, en el debate televisado para la Comunidad de Madrid... Gabilondo, el candidato del Partido Socialista, se limitó a tranquilizar una y otra vez sobre la garantía de financiación de la escuela concertada, mientras los líderes de Ciudadanos, el PP y vos echaban en cara al PSOE que su llegada al gobierno con los comunistas de Podemos podría poner en peligro real un derecho, según ellos, constitucional. Y eso que la candidata de Podemos se mantuvo en este asunto en un perfil bajo, desviando toda la atención hacia la privatización de la sanidad, pero también evitando entrar en el debate de la enseñanza concertada, ya que Madrid tiene mucho impacto, representando la misma más del 40% de la escolarización. Educar a tus hijos en tus propias convicciones religiosas sí parece ser en nuestro país un derecho constitucional, lo que nuestra opinión es ya en sí mismo grave, puesto que elevar a rango constitucional la tiranía patriarcal y una concepción de la emancipación personal basada no en el desarrollo crítico-racional, sino en las convicciones religiosas de los padres, es una idea que va en contra de la pedagogía moderna. Esa idea de una escuela católica, o de una escuela islámica, o de una escuela comunista, es reaccionaria y va contra los derechos humanos más elementales. Frente a la idea de una escuela segregada por ideologías o por confesiones religiosas, está la idea, alumbrada en el siglo XIX, de una escuela moderna, instructiva y de desarrollo del pensamiento crítico, una escuela emancipadora frente a las constricciones familiares y sociales. Es decir, está la idea de una escuela laica y universal, emancipadora en lo personal e igualitaria en lo social. Un sistema de enseñanza basado en la segregación social del alumnado no es una escuela laica. La escuela laica no es solo aquella que no adoctrina en una ideología o en una religión, que también, sino la escuela que significa una oportunidad de emancipación personal y que promueve la igualdad social. El templo del laicismo es la escuela, dijo el gran Víctor Hugo. Un sistema educativo como el español, que segrega socialmente entre las clases adineradas y el resto de la sociedad, lleva en su germen un sistema social que amplifica la desigualdad social. Con este sistema educativo no es casual que España sea uno de los países de Europa de acuerdo a la OCDE, donde más ha aumentado la desigualdad social. Si se observa el mapa regional de la escuela concertada en España, se observa también el mapa de la desigualdad regional, donde está el grueso de la escuela concertada, en las regiones con mayor renta, Madrid, Cataluña, País Vasco, y dónde están los niveles de menor concertación, en las regiones con menor renta, Extremadura, Andalucía, y es en las áreas metropolitanas de mayor renta donde más escuela concertada existe, y donde las órdenes religiosas controlan en una gran parte este lucrativo negocio. ¿Financiar públicamente esta desigualdad en la enseñanza es conforme a la Constitución y a la tan cacareada libertad de educación? ¿Acaso la financiación de los colegios privados es una obligación constitucional? En palabras de la profesora de Derecho Constitucional Ana Valero, en el reciente interesantísimo artículo «Libre elección de centro y segregación social, un binomio constitucional inaceptable», no lo es y no está amparado en la Constitución de 1978». Dice Ana Valera, el derecho de creación de centros docentes por personas físicas o jurídicas privadas no exige su financiación por parte de los poderes públicos, no estando obligados a realizar conciertos educativos. La concertación de la escuela privada no es un derecho constitucional, es una concesión que la legislación puede o no reconocer. Cuando las palabras de la ministra Celá o del diputado Gabilondo, incluso los balbuceos de la diputada de Podemos, Isa Serra, pretenden, frente a los rugidos de la Iglesia y de la derecha, tranquilizar a las familias de la escuela concertada y, en definitiva, tranquilizar a esa clase media acomodada que lleva a sus hijos a esos colegios, hacen un flaco favor a los intereses de los sectores sociales que les votan mayoritariamente. Las leyes deben ser iguales para todos, pero no se puede gobernar para todos por igual. Existen opciones de gobierno. En el sistema de enseñanza se requiere ambición y una verdadera revolución, una revolución que no puede esperar más y que se debe basar en la puesta en pie de una vez de una escuela universal, pública y la que en nuestro país, y para ello se requiere desandar lo andado, abandonando la financiación de la escuela privada y la escuela católica. En palabras del último informe de la OCDE sobre España, reducir la desigualdad de oportunidades en la educación sería uno de los principales motores para mejorar la exclusividad y disminuir la desigualdad intergeneracional. No existen excusas constitucionales, ni siquiera en nombre de la libertad de educación, para parapetarse en el inmovilismo y claudicar ante la desigualdad. Me gustaría realizar una observación que ha podido pasar desapercibida. La Iglesia Católica, por primera vez desde hace años, no se ha involucrado directamente en la contienda electoral. Por supuesto, hay siempre obispos que hacen ciertas declaraciones en favor de tal o cual partido político de inspiración cristiana, pero en general se han mantenido una discreción poco frecuente. Creemos que lo más probable es que la Iglesia, con vistas a seguir manteniendo sus privilegios en la enseñanza, como en muchos otros ámbitos, está aplicando la quinta máxima de la orden jesuítica, en tiempos de desolación nunca hacer mudanza, más estar firme y constante en los propósitos y determinación en que estaba el día antecedente a la tal desolación. En cuanto a los resultados electorales, si bien se han incrementado en casi dos millones el electorado hacia el Partido Socialista, ello no ha bastado para girar el país hacia la izquierda. Al contrario, parece que el país se va hacia la derecha, hacia una política moderada. Moderación es hoy el término de moda en la política, se ha sabido también esta semana que una red de jugadores y directores de clubes de fútbol de primera y segunda división han organizado una red de apaños de partidos de fútbol para beneficiarse en las apuestas deportivas. Lo mismo ha ocurrido en estas elecciones. Tú votas pensando que va a haber un giro a la izquierda y finalmente en un apaño el país da un giro a la derecha. Queremos finalmente mostrar nuestra preocupación por la pérdida de la alcaldía de Martiño, Noriega, en Santiago de Compostela y de tantos otros alcaldes y concejales que han dado la batalla por el laicismo en sus ayuntamientos, mientras aquellos que han cultivado el populismo católico han ampliado su apoyo electoral. Una lección práctica de cómo el populismo, la demagogia y el uso político de la religión es la mejor fórmula para ganar votos, pero también para deteriorar la democracia.